Tenemos entrevistas para conocer detalles de este hospital móvil que se ha implementado en Santa Cruz. Para ello, quiero darle la bienvenida al doctor José Antonio Lereña, que está con nosotros, para brindarnos detalles de qué características tiene este hospital móvil que se ha instalado en Santa Cruz. Doctor, un gusto saludarlo. Milton Guzmán desde Estudios. Un placer saludar a Villayala y a su teleaudiencia. Bueno, eh, este hospital móvil eh, de campaña tiene la capacidad de albergar a 40 pacientes uh, internados. Pero eh, vamos a disponer en diferentes tipos de actividades para diferentes actividades este hospital móvil. Es decir para emergencias o para desastres o estas situaciones de epidemiológicas también. La disposición actual que tenemos justamente de este hospital es de que va a haber la capacidad de atención de medicina general, medicina eh, interna y pediatría. Obviamente viene aquí a, a integrarse a este, a este equipo personal de farmacia, personal de enfermería para realizar una atención eh, con calidad y calidez, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuántos médicos estamos movilizando? Estamos movilizando 90 médicos generales, 6 eh, médicos especialistas y eh, 25 eh, enfermeras, ¿no es cierto? Para poder realizar la, la atención oportuna y pertinente. Bueno, la atención, algo eh, se va a realizar de la siguiente manera también de atención, eh, va a ser completamente gratuita, con entrega de medicamentos, que lo va a realizar el mismo Ministerio de Salud, y aquí esa es la gran pregunta para la población, ¿no? La atención, ¿de qué hora a qué hora vamos a realizarla? Justamente de 8 de la mañana hasta las 18 horas con atención continua. con atención permanente de emergencias, y obviamente si tenemos internaciones, tiene la capacidad de internación en tres salas, este hospital en el cual podemos ver aquí la sala de mujeres, digamos como ejemplo, en el cual ya están dispuestos ya para poder hacer la atención. Tenemos 12 camas para poder eh, resolver eh, los problemas o poder coadyuvar con el sistema de salud aquí en Santa Cruz. ¿no? Como ven, el interior de las carpas eh, podemos ver que tiene un sistema de energía eléctrica y obviamente el aire acondicionado. Doctor, hemos perdido el audio, por favor, del contacto para continuar con esta entrevista. Usted se encuentra en uno de, los, eh, de las carpas que se han instalado que son parte de este hospital móvil. Doctor, ¿qué características además tienen estas? ¿Qué mm, servicios se le puede brindar a la población que va a llegar hasta este lugar? Bueno, a ver, vamos primero la, las carpas, como ven... Eh, tienen diferentes dimensiones esta, esta, carpa, esta carpa es la, una de las más grandes, tiene 11 metros, 6 metros de ancho tiene la capacidad de camas de 12 camas, ¿no es cierto? pero dentro de las características específicas internas, tiene un sistema de energía eléctrica cual eh, puede eh, incluso instalarse en zonas de desastre, ¿no? Vamos a continuar, por supuesto, y estamos en el lugar. Doctor, hasta el momento, ¿cuántas personas ya han llegado hasta este hospital móvil? Estamos ya con la capacidad de poder resolver. Estamos ya esperando a los pacientes ya que han sido eh, invitados ya el día de ayer. Supongo que en los siguientes minutos ya comenzamos con las atenciones a partir de las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Entonces, a partir de las 8 de la mañana hasta las Pero 6 de la, la tarde va a estar atendiendo este hospital uh, móvil sí, que tiene ver, 90 eh, médicos aclaremos ya. Eso para toda la sí, sí. Aclaremos eso para toda la teleaudiencia. De que este hospital móvil, media, mediante medicina general, vamos a atender de 8 a 18, ¿verdad? Pero para ver también la parte de emergencias, que eso vamos a realizar con un apoyo de 24 horas. Y si hay la capacidad de internación, obviamente también son las 24 horas. Pero el personal médico que viene aquí del Ministerio de Salud y Deportes y específicamente del programa SAS y Mi Salud tiene una característica, tiene ya la experticia de trabajar dentro del establecimiento de salud como fuera del establecimiento de salud. Dentro de este, de este hospital móvil o dentro del establecimiento vamos a realizar las atenciones médicas, ¿no es cierto?, para la gente que acuda, ¿no es cierto? Y fuera del establecimiento de salud ya tenemos los equipos que van a ir a hacer rastrillaje o pesquisa de pacientes con síndrome febril para tratarlos allá en sus domicilios o si hay alguna observación, trasladarlo aquí al hospital para poder ponerlo en, eh, en observación con una internación quizá transitoria o para poder ser tratados eh, aquí ya con internación. Bueno, qué importante esa aclaración doctor tomando en cuenta que claro se va a atender 24 horas un servicio de emergencia pero medicina general sí estará atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde paralelamente nos dice el doctor se van a realizar brigadas médicas que estarán en la zona recorriendo por supuesto casa por casa para identificar si existe algún síntoma existe falta de información tal vez y de prevención en Santa Cruz ¿O el doctor tomando en cuenta el nivel de casos al cual se ha llegado en ese departamento. Efectivamente, efectivamente, ¿no? Eh, esto es eh, producto de un descuido, ¿no es cierto? Y obviamente el compromiso de las autoridades pertinentes, ¿no? A nivel de gobernación, pues, eh, y a nivel eh, municipal. Vemos que a nivel municipal por lo menos algo están haciendo, pero a nivel... Eh, de gobernación no. Pero no vayamos a eso, sino venimos a resolver y a coadyuvar el, el, el, el apoyo en esta en salud, ¿no? Específicamente contra el dengue en este momento. Doctor, se ha tomado la decisión de instalar este hospital móvil a raíz del colapso ya de algunos centros médicos allá en Santa Cruz. ¿Cuál es la situación? Si usted tiene, por favor, el reporte de eh, los hospitales y los centros de salud. Mire, eh, eh, ya reportó nuestro ministro de Salud eh, por Semanas Epidemiológicas. Lo, la Semana Epidemiológica nos dice que justamente este, el Plan 3.000, el Distrito 8, es un foco de calor en el cual hay que resolver y hay que intervenir. Vamos a intervenir, como les digo, no solamente dentro y fuera del domicilio, también eh, tenemos personal médico para que pueda ver y articular y resolver el ciclo del mosquito también, que es importante, no solamente la parte de la enfermedad, ¿verdad? Sí, la recomendación en ese, en ese aspecto, doctor, eh, hay mucha gente en el plan 3000 que tiene algún síntoma, ¿en qué momento eh, la persona debe alarmarse para dirigirse de inmediato, ya sea a un centro de salud o a este hospital móvil que se ha instalado? ¿Cuáles son los eh, síntomas que deben alertar a la población, a las familias cruceñas? Bueno, hay que ver, eh, el, el conjunto de signos y síntomas, nuestra población ya lo conoce, el retroorbitario, fiebre, mialgias, atralgias, ya lo conoce, conoce la, es endémica esta, esta enfermedad, pero eh, no estamos haciendo nada en prevención, y mucho menos en promoción de salud, que es una gran dimensión que quizá eh, no estamos comprendiendo el mismo personal de salud. Trabajar en promoción de la salud es un ciclo de educación planificado en el cual eh, hay, un, hay un objetivo importante, que es el eh, hacer el cambio de actitud. Y, y eso nos recomienda, eso nos recomienda a nuestro ministro de salud, trabajar en forma integral, porque la forma integral no solamente pues, es dar eh, medicamentos si no trabajar en la parte preventiva y en la parte de cambio de actitud que es la promoción de la salud y ahí estamos haciendo una atención integral y obviamente vamos a la atención integral intercultural que es parte del vivir bien también ¿verdad? entonces en la parte intercultural no, no solamente quiere decir el trato con la medicina tradicional sino también poder ver y hacer ese diálogo horizontal no solamente con autoridades gubernamentales o autoridades eh, de otra índole, pero sí, aquí hay participación social y también estamos realizando en, esta, en este hospital móvil la articulación con la parte social o con lo que nosotros llamamos estructura social en salud. Como nos manda esto, ¿no es cierto? Entonces respondiendo justamente a mandato y línea que nos da nuestro presidente, obvio, y nuestro ministro de salud bueno estamos en vivo con entrevista en el hospital móvil que se ha instalado en santa cruz en el plan 3000 para la atención de casos de dengue doctor el gobierno nacional está en la capacidad para si es necesario instalar algún otro hospital móvil en santa cruz u otro departamento ¿No? Efectivamente, este el doctor, hospital móvil ¿tien para que tiene es eh, de dos hospitales móviles que perfectamente podemos trasladar a cualquier punto del país eh, con el personal capacitado. Como le decía, eh, tenemos los dos hospitales móviles y el personal capacitado del Ministerio de Salud y el programa SAFSI Mi Salud. Doctor, este Bueno, hospital... gracias. Agradecerle al doctor, los colegas que también llegan hasta el sector. Muchísimas gracias, doctor, por estos minutos con Aviala Televisión, conociendo más detalles de este hospital móvil que se ha instalado en Santa Cruz.